Fausto Antonio la Antigua, padre de Vladimir la Antigua, quien fue asesinado hace un año y cuatro meses, en medio de una huelga aquí en San Francisco de Macorís, dice que tiene la esperanza que la muerte de su hijo se esclarezca.